de Pozo, en los contratos inconstitucionales que decía el titular adquiere el derecho de apropiar en Boca de Pozo claro cuando estaba de bajo la tierra seguían diciendo lo que era de los bolivianos, ya sale de la tierra eran las transnacionales, eran por tanto las transnacionales dueños de nuestros recursos naturales eran como patrones de todas de toda, de todos los ingresos 82% para las empresas y 18% para los bolivianos después de mucho debate somos responsables con las empresas, si tienes inversión, por supuesto tiene derecho a recuperar su inversión saben nuestro hermano vicepresidente saben los ministros de, de antes el debate era ahora. ¿Se han invertido? ¿Con cuánto pueden recuperar su inversión? ¿Y con cuánto por ciento pueden tener utilidades? Daba debate largo. Pero el deseo que tenía es ahora por qué ellos se quedan con 18 ciento, nosotros con 82 por ciento, especialmente en los macanos. Además de eso. Se confirma esto, nosotros somos dueños dentro y fuera de la tierra, del gas y del petróleo. Pero no solamente eso, hermanas y hermanos. Hace un momento esta mañana estaba explicando a algunos compañeros de algunos pozos del gas, los bolivianos por ahora nos quedamos con 85% y 15% para las empresas. Escúcheme bien, de los 15%, 8% es como las utilidades. El 7%, si esa empresa ha invertido, el 7% es pagar lo que, la inversión. El día que paguemos la inversión con el 7%, Bolivia se quedará con 92% y la empresa con 8%. Ahora las empresas prestan servicio. Hermanas y hermanos, solo quiero decir en nuestra experiencia qué tan importante ha sido que los recursos naturales sean de los bolivianos, qué tan, tan importante ha sido que los recursos naturales no renovables sean del pueblo, pueblo y no, y no en manos de las transnacionales y que ellos no se las utilidades. Este hecho nos ha librado económicamente. Solo comentarles, durante todo el tiempo neoliberal, el gabinete económico, el equipo económico de los gobiernos, prestarse plata para pagar sueldos, especialmente para guinandos. Después de políticas de austeridad, después de trabajar bastante... Desde el primer momento, del primer año de mi gobierno, de nuestro gobierno en Bolivia, que el primer año hemos nacionalizado el gobierno nacional y los ocho años no tuvimos déficit fiscal, ni siquiera nos hemos prestado plata para pagar suelos ni aguinaldos. Y el año pasado ya hemos empezado a pagar más bien doble aguinaldo a nuestros trabajadores en Bolivia. Y antes se prestaban plata para pagar aguinaldo. saludamos, respetamos el PIB del pueblo chileno PIB per cápita, respetamos cuando llegamos al gobierno PIB per cápita eran 800, 900 dólares ahora PIB per cápita son más de 3.000 mil dólares como en corto tiempo ha crecido que no había antes la venta petrolera la renta petrolera era apenas 300 millones de dólares el 2005, antes que sea presidente. De lo, de lo que generaba como mil millones de dólares, solo quedaba como 300 millones de dólares, regalías, impuestos y otros, ingresos. El año pasado, quiero decirles con mucha satisfacción, la renta petrolera ha llegado a 5.500 millones de dólares. Este año está estimado pasar más de 6.000 millones de dólares. Cuando nos decían los gobiernos de turno, si se nacionaliza, no va a haber inversión en tema de hidrocarburos. El 2005 la inversión estaba programada como 200 millones de dólares. El año pasado como 2.000 millones de dólares. Ahora con ocha plata está programada inversión como más de 3 mil millones de dólares. En vano nos dijeron, si se nacionaliza, no va a haber inversión pública. Ahora nosotros invertimos para seguir mejorando la producción de hidrocarburos, especialmente del gas. Falsamente, no se si creer, si se nacionaliza, no va a haber inversión. Más bien, la inversión crece casi con 10, 15% en los rubros. Pero hay una diferencia. Nos dirán, ¿dónde están esos ingresos? Antes, la poca riqueza se privatizaba, la poca riqueza se quedaba en manos del privado, en manos de oligarquías. Ahora la riqueza se socializa, se democratiza. Esa plata vuelve al pueblo boliviano mediante transferencias o mediante bonos de rentas. Ese también nos ha permitido mejorar la situación